Rumbo al cambio de mando presidencial Democracia Chile 2018, la IMD a través del consorcio shnbt 1 y LTSC junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay tiene el agrado de presentar Edición Central de Transición Horario Especial. Señoras y señores, muy, no, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición central de hoy, hoy en un horario especial, edición central del 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. vamos con ustedes nuevamente en vivo, admitiéndoles lo mejor, lo que es sus, los que suben y los que bajan el día de hoy en este momento. Y agradecemos las la facilidades tomadas por la señal de la AMD, gracias al OBS Studio, que es nuestro sistema de producción en vivo y en directo. Ya que estamos muy felices transmitirles y llevarles a ustedes esta edición central de transición. Vamos directo a los que suben y los que bajan el día de hoy, señor director. Proyecto a la bolsa de valores de la ciudad de Lima. .pl. Comenzamos desde Perú. Vamos a ver quién sube y quién baja el día de hoy. Señoras y señores. Quién sube y quién baja el día de hoy. Nadie sube a lo más alto del edificio en voz Pero baja, señores. A recibir las balas de Raúl Vargas, los índices Perú General, el selectivo, 25 y el IGBC, por perder entre los 0,34 0,3% y el 0,55 puntos, que frente a los 213,92. pasa? Seguimos diciendo quiénes suben quiénes bajan. Nadie sube al, a, al edificio Bembos, pero bajan todos los índices peruanos por perder entre los 0.03 y el 0,5%. Entre los 23.92 y los 30.768.25 puntos. Vamos directo a rpp.pe. Directo en directo. El que sube hoy, lo más alto, los testimonios, lo más alto de Paz Cruzado, las cuatro mujeres que, que se dedican a la ciencia en Perú gracias a las cifras del CONICECT, CONICECT de Perú. Baja, a recibir las balas de Armando Canchella, los congresistas que presentaron una opción de la Universidad de vacancia Presidencial. ¿Qué más? A ver, sí. ¿A quién soy? quién baja? presidente siguiente ámbito. deportivo sube hoy las campeones indistas, las más destacadas del deporte peruano en el Día Internacional de la Mujer. Sube hoy. También sube el polo de integración, bajas señores. La técnica de Cajamarca que, que sube también la técnica de Cajamarca que acapace la otra etapa de la Copa con Nebol Sudamericana y en baja es el que perdió ante el Atlético de Madrid que fue goleado me comunica producción tenemos algo importante de producción 18 horas 20 minutos moví y dejó a y nos pide directo pase directo antes de ir al ámbito de los espectáculos. Vamos con Pepe Cortisona desde el Palacio de la Moneda. Pepe Cortisona. Pepe Cortisona, muy buenas tardes. Muy buenas tardes la moneda no me permitieron aburcar a Condorito, y tenemos confi confirmada la información. se es el nuevo ministro del interior y dejó a Luis Penanguillo según confirma que ese es posible el ministro que podría ser reconfirmado en el gobierno de Sebastián Piñera de Chirique. vamos a estudios David Muchas gracias, Pepe Cortisona. Estamos en vivo e indirecto para toda América. Vamos nuevamente al ámbito peruano. Vamos a ver quiénes suben y quiénes bajan el día de hoy. En vivo e indirecto, 18 horas 22 minutos. En el ámbito de los espectáculos, sube hoy el Foro internacional bicentenario Centenario del Grupo RPP, no Grupo de Programas del Perú. Sube también las mujeres, las mujeres, las nueve mujeres que impulsan la cultura del Perú, sube hoy al Teatro Nacional de Lima. ¿Quién va a recibir las balas de Rolly Rendón? La justicia que decidirá en tres semanas si Eduardo Saetone saldrá libre. Vamos directo al siguiente ámbito, al ámbito español o que diario. Okay el knockout. A ver quién sube a la Moncloa y quién va a recibir las balas de Francisco Franco Bamondes. Señor director, si es muy amable, vas a colocar por el Día Internacional de la Mujer Trabajadoras, señoras y señores. Ya tenemos el sitio. Los que suben en estos momentos. Sube hoy a lo más alto del, del Palacio de la Moncloa. Carlos Jacobí, porque este empresario de se ha tenido a la predicción independentista en Cataluña. También sube Aguas Colana, porque será el nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos. También sube Juan José José Río, porque el tribunal constitucional ha rechazado la excarcelación de Jordi Sánchez, en que asista a la investidura. También sube Valtirishima Roshi, porque este arquitecto de la India, se ha convertido en el primero en ganar el premio Fitzgerald de la arquitectura. Bajan a recibir las balas de Francisco Franco Bajamón y Seca Conjuntamente, Confundamente, Joan Ross. Cuando se viene una casa de brujo en Cataluña como el macartismo en los Estados Unidos. También Bajan Víctor Bravo. Por dejar su que en casa y dejar el campo. Y maja, José Costa, porque son perca de Cataluña. Este es el Sanchez como la investidura. Y si un bus Bajan también. Que el primer de su decretazo lingüístico ante el constitucional. Vamos directo al siguiente ámbito, sí, señores, al ámbito estadounidense, pero antes a la bolsa, al economista. El economista dice, sí, señores, la bolsa de valores de Nueva York. Sí, sí, es, a ver quién sube y quién baja. Suben hoy, señoras y señores, el índice de down, los índice, todos los índices al New World Trade Center. El Dow Jones, el Nasdaq 100, está en el 500. Y el NARDA Composite por ganar entre los 0,38 y 0,53 puntos porcentuales. No, entre los 2,758,97. Los 24.895,21 puntos. Pero baja, señores. A recibir las balas de Nelson Rockefeller. Nadie. No, la multa del... En de producción que es la multa de Post Street. Señoras y señores. Multas. Vamos, señoras y señores, a Univision. La que nos une es univision.com. A ver, quién sube al Capitol y quién baja a recibir las balas de eh, Michelle Obama. Sube hoy. Las latinas que están transformando a Estados Unidos, sube hoy, lo más alto del Capitolio. lo baja, la demanda contra California, de que baja, y sí, seguir las balas de Michelle Obama, vamos a la mitad de los deportes, señor director, sube hoy, Canelo Álvarez, que puede encabezar la lista de deportes de los mejores líderes, para ah, sube hoy. A lo más alto del US Excel baja, mis señores. Cassette Blatter, baja a recibir las balas de London Dunhaman, porque dice que Norteamérica tiene que perder el mundial de 2026 con más recursos. En el ámbito de los espectáculos. Sube hoy. Entre los espectáculos. el niño de Suelto de Shakira. Que a veces con su guitarra. En Estados Unidos. Sube hoy. Sube hoy. Pero baja ah, así. Señores. Sube hoy las hijas del yaquenagantes que se van para ser expertas en deporte, solo hielo. Pero baja, si, señores, las familias la frías caros claro, que se equivocan, porque Mateo sí tiene los derechos para lanzar la guardia de la pintora. Baja, el que baja a recibir las balas de hielo. Se sube al teatro, y, una se Vamos directo al siguiente ámbito. A ah, dinero en imagen, ¿sí, señores. Partimos dinero en imagen. Dinero en imagen, ¿sí, señores. A ver quién sube y quién hoy ¡Subió el IPC de México! Por ganar 1,27 al salto de la torre de Quedándose entre los 48.279 y 47 puntos. mis ¿sí, señores. A recibir las balas del terrible. Pancho Villa. Los anceles de Donald Trump. Baja a recibir las balas de Pancho Villa. Axelcio, señores señores, 18 horas 30 minutos. A ver quién sube y qué más al día de hoy. Que sube hoy? Sí, sí, es a lo más alto del. Sube hoy. Un asalto de los pinos, Jonathan, Catch Club de México de Canadá de Aranceles, aluminio y acero. Se debe seguir negociando. Pero baja, señores, a recibir las balas de minera zapata. No, los casos de abuso sexual son la punta de X. Directo al, al siguiente ámbito, al ámbito deportivo, señoras y señores. Sube hoy el psicólogo de Cruz Azul por admitir que no es un mago que es un rojo Sube hoy a lo más alto del deje este de teja. Y señores, mujeres, los gallos que cantan en la sultana del norte. Residue a la chicksonilla. El, el de los espectáculos sube hoy. Póstuma Rod Stewart sube hoy por 73 años, por su trigésimo álbum de su discografía. Ah, sí, señores, el hijo de es que le pegó por borracho baja recibir las balas de corte. Vamos directo a al índice merval, merval, merval. Quién sube y quién baja al día de hoy. Sube hoy a lo más alto del Congreso Argentino. El índice merval por ganar 0,24 puntos porcentuales quedados en los 22 ,822 60 puntos. ¿Vas a recibir las balas del terrible Maquines de Oz? Nada. No. Se declara, es cierto, por falta de candidatura. Si se les viene por encima. El abuelito de Buenos Aires. Vamos directo al siguiente ámbito, señoras y señores. Vamos directo hacia Clarín, el Grande Argentino. Sube hoy a al lo más alto del momento de la bandera. La multitud de marcha para el Día de la Mujer. Que Avanza hacia el Congreso de la Nación. bajas, señores. así las balas. Lo terrible es que la casación que rechazó un pedido tenía Maldonado, y pero investigadores. momento a la flor del Alto Perú, Juan Azul del en el ámbito de los... Método deportivo. Fue hoy los cuatro argentinos que comienzan Masterclass de In the Wells. Sube hoy en lo más alto de la moneda. Baja, señores. A venta en un euro el club más longevo de España. En de los espectáculos, sube hoy la Democía Carta a sus hijas de la China Suárez, Eugenia de China Suárez, por el Día de la Mujer Trabajadora. Baja, sí, señores. Alma Madonna recibe las balas de la por estar en contra de esta gente señoras y señores vamos directo a globo globo 18 horas 35 minutos Bien, señores sube hoy lo más alto del eh, plan alto también sube económico a lo más alto del Banco Brasil de Brasilia, ¿sí, señores. Hoy quién podría cerrar el acuerdo con eso? Eh, Es un tema de la línea electoral. La americana puede usar Brasil como plataforma de exportación. ¿Quién va a recibir las olas en Lampion? Lampión? Si hay eh, de prisión y si hay eh, por cuestiones de salud. Al superior ¿Qué más generalmente económico? El Ivo Vespa que perdió un 0,35%, recibe las balas de coronel. El ámbito deportivo sube hoy. Psico, por homenajear a periodistas femeninas. Sube hoy en lo más alto del Bacaembu. Ah, sí, señores. El de del Flamengo, se pide más ayuda a los clubes de la selección más. Baja a recibir las olas, del terrible en ámbito de los espectáculos, ¿quién sube más al día de hoy? Disney por contratar, soy por contratar serie de La Guerra de las Galaxias. Sube al Teatro Nacional de Brasil. Ah, sí, señores. A recibir las balas del terrible Miguel Palabela, que es el ganador del Gran Hermano Brasil de 2018, con 57% por ciento de los votos. Vamos directo. Ah, la bolsa de Santiago. ¿Quién sube y quién baja el día de hoy? Bolsa de Santiago, señores. Vamos a Santiago, señores, ¿quién sube y quién baja el día de hoy? Subió Alexa, que ganó un 0,48%, a lo más alto. Bolsa de Santiago. Quedan los entre los 5.576,37 puntos, pero baja, señores. Nadie decide las balas del terrible, el terrible señor, terrible. el señor Almirante Luis Carrero Blanco. Nadie decide las balas del, del Almirante Luis Carrero Blanco. Se declara desierto por falta de candidaturas serias. Se les viene por encima el desierto de Vamos directo a la tercera, a la tercera. ¿Quién sube y quién baja el día de hoy? ¿Quién sube a la Torre de Santa María 2? 18 horas 39 minutos. El que sube hoy. Alguien de cada manera. Compró a mí. una tarea. Pero el que sube hoy. A la Torre de Santa María 2. Lo baja, señores y señores. Baja. El dictado. Lector de la democracia cristiana es bien suerte de la mano. Recibe las balas del señor la señora Giovanni Cantic. En ámbito de los deportes sube y peinado duda, no puede tener desafío de igual a empezar esta generación histórica. Ah, sí, señor, sí, sí, recibe las balas de Dark Marchand. Mujeres católicas que instan a Papa de, a derribar los muros de la misoginia de la Iglesia. Primero, los espectáculos. Sube hoy, Mon Lafette contra Rojos. Bien desarrollar es de tu carrera musical. Tú te metas un programa de Pa, señores. El fin de Atelier de Grey para April Kirchner y Arizona Robbins. Aquí baja a recibir las balas de Axel Ventura. Vamos a ultimahora.com. Pronto entregaremos un su a Sukupinga, el paraíso de amor, en minutos más. Sí, señores. Sube hoy a lo más alto del de Cerro Tejandú, Sandra Quiñones, que juró como Fiscal General del Estado. Vamos a las balas de eh. don los productores de Locote que cerraron luces en la otra página, que también baja en el ámbito económico, así las balas de eh, limón o sube al World Trade Center de Asunción la pérdida de producción en la Plaza de y en la Federación Nacional Campesina. También sube en el ámbito paraguayo al Cerro de Candú, de la aprobación de la ley de paridad. En el ámbito de los espectáculos, sube hoy al Defensor del Primer Clásico de 2008 que ya tiene el pero vas a seguir señores. El gran grupo que toca a las paraguayas en el mundial. Súper. Sigue las balas del terrible Roque Santa Cruz. En el de los espectáculos sube hoy. La gira nacional de Salamandra. Y Miguel de Agambo recibir las balas de Don doctora la tenía Isamón, quiero decir, ¿sí? nada. Se declara desierto por falta de candidatura. Ella ¿sí? se les viene por encima. Las dunas de San Cosme y San Damián. Y así termina esta edición central. En horario especial, gracias a ustedes por haber hecho la sintonía más agradable. Esperamos que les haya sido su agrado. Nos encontramos esta noche a las 19:55. Cuando arranquemos. La gala FEL Nivea 2018. Anga muy buenas tardes, Perú. Pasa para buenas tardes, Paraguay. Buenas tardes, buenas tardes. Arraxa León, muy buenas tardes, España. Buenas tardes, Brasil. Buenas tardes, Chile, México y Argentina. Muy buenas noches para todos y nos encontramos. Esta noche del silencio 25, la obra de Jesucristo con Mañana de Llara, alabado sea Jesucristo, fin de la transmisión.